Bueno, acabamos de ver la presentación tan bonita que ha hecho Ángel González y nos hemos informado un poquito más de la película, de su contenido y de todo. Pero bueno, yo creo que necesito un poquito más de presentación y conocer a este joven cineasta que es Ángel Gómez y además aquí muy cerquita de Algeciras. Hola, muy buenas, sí, de Algeciras venimos. Bueno, ¿cómo, cómo sale tu, tu afición a hacer estas películas de terror? Si siempre te ha llamado esto, ¿cómo, cómo fue esta llamada? Yo creo que es una vocación que tú tienes también. Sí, eh, bueno, pues eh, como espectador eh, uno se da cuenta en un momento de su vida, siendo muy niño, que son las películas de terror las que despiertan algo especial dentro. Además en casa, pues eh, mi padre es un absoluto aficionado al género de terror, entonces esa influencia era directa y constante, viendo películas una tras otra, devorándolas. Y, y era inevitable que si al final acababa desarrollando un gusto por la dirección y por crear mis cortos en aquel momento, estos fueran de terror, porque era el cine que en el 90% consumía en casa de diariamente. Me ha recordado mucho cuando era pequeña, hablaba del terror, cuando hacíamos psicofonía en una casa muy grande, sí. que de mis tíos en ronda, y has hecho tú alguna vez psicofonía? Sí, varias, de hecho, la película Voces trata del mundo de las psicofonías, y durante el rodaje, en la casa donde rodamos, que es una casa realmente abandonada, desde bueno, abandonada, ¿no?, tiene su dueño, pero inhabitada desde hace más de 70 años, eh, con, bueno, pues, sus pertinentes leyendas urbanas y y bueno y habladurías por la zona y yo no podía evitar pues la tentación de durante varias noches dejar una grabadora toda la noche grabando y grabando y grabando a ver qué captábamos y alguna cosa se obtuvo algún ruido algo que parecían pasos susurro, pero bueno meramente anecdótico pero sí me gusta me gusta bastante el mundo el mundo de lo esotérico, el mundo de la investigación sobrenatural, aunque sea simplemente desde un prisma de atractivo exterior, como lo veo, me parece que es algo muy atractivo y que creo que nutre muy interesantemente a la ficción, como es el caso de Voces, sí que, que lo disfruto. Ha sido el rodaje, cuéntanos cómo ha sido, si con qué presupuesto contaba, que creo que es muy difícil también hacer un corto y bueno, con qué ayuda y cómo ha sido este rodaje y qué experiencia bueno, sí, un, un corto no un largo. Y sí, sí, no, muy bien, ha ido estupendamente, ha sido. han sido pues eh, un mes y medio de, de producción. Eh, un presupuesto muy alto, o sea, bastante alto para, para una película de este calibre, con Netflix, Televisión Española detrás, Canal Sur. Eh, han respaldado maravillosamente el proyecto para que que pudiéramos hacer la película que todos queríamos... ...que era una película pues con un despliegue de medios... ...y con unas formas o unos aspectos, aspectos formales... Eh, ...que nada tuviera que envidiar al cine de, de Estados Unidos... Eh, ...dentro de, esto, de estos códigos de género de terror... ...y ha sido una experiencia maravillosa el rodaje la verdad... ...durante esas seis semanas compartir con el equipo... ...la experiencia de crear esto de manera conjunta... ...bajo mi batuta de dirección... ...pero al final con el esfuerzo incansable de cada uno de ellos... ...en cada departamento pues increíble". ¿Satisfecho, entonces? Sí, satisfecho, feliz, orgulloso del trabajo que, que hemos hecho y, y con ganas de más. Se va a presentar en algún sitio más, eh, en este aspecto, bueno, estamos aquí en Estepona, pero igual se puede ver para las personas que quieran seguirte, eh, ¿dónde podrán hacerlo? ¿Tienes ya...? Bueno, la película está en toda España ahora mismo, es decir, la película está en, ha estado en prácticamente todos los grandes cines de España, hemos salido con 260 salas y ahora pues, todavía se mantiene, Ten en cuenta que estamos ya en la sexta semana, seguimos dentro del top 10 de, de las películas más vistas de de bueno pues de todo este periodo y muy contentos arrancamos como el estreno más fuerte durante ese fin de semana a nivel nacional eh, durante la primera semana estuvimos los terceros eh, compitiendo con colosos americanos y, y producción de nuestro país pero producciones muy grandes y ahora pues como te digo ahí estamos seguimos esta semana entre los 10 primeros y muy contentos, así que quien quiera puede ir a verlo a, a los cines de su ciudad pregunta ya para dejarte tranquilo un poco ángel tienes título para una próxima tengo títulos, tengo, título para, para, tengo varios títulos de los próximos proyectos en los que estoy trabajando eh, como director y guionista para mm, grandes productoras, eh, y, pero los títulos todavía me los tengo que reservar porque, porque si no me pueden pegar un tirón de oreja, pero bueno, hay títulos y hay proyectos. ¿Hay título para el miedo? Bueno, yo creo que el miedo al final es inherente al ser humano y necesario, pero hay que también aprender a disfrutar de este miedo sano que encontramos en, en este tipo de películas de terror, así que nada, que vayan al cine a ver voces y se encuentran con un miedo muy sano y muy divertido. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo y espero verte mucho más, tener más ocasiones de hacerte entrevista. Gracias. Muchas gracias, un placer.